y ahora una agüita ¿verdad? Mira. Mm. ay, Ahora ya estamos en nuestro hotel, el City Star. Nos tocó la 302. Welcome to our, <risa> Welcome to our <risa> ah, bueno. hotel room. Hotel room, City Star. Bueno, esta es nuestra habitación. Eh, en ese hotelito que ya está en el centro muy cerca de toda la zona de hoteles, nos dijo... El Bahraham, es Bahraham. la es la zona donde estamos, que es la de mochileros. Sí, Está muy cerca el, el, el, el tren de Delhi, sí. Nos dijo nuestro taxi, nuestro Uber, que hay como 40.000 mil hoteles en esta zona. Hoteles, gas houses, de todo. Pues wow. bueno, a ver, hay que investigar si sí o si sí, no. Entonces, nuestra habitación, uh, algo que nos, nos gustó fue de que... Nos dieron este platón de frutas. Y es complementario. Son muy amables, o sea, nos trajeron dos chavos, cada, cada uno con una maleta. Lo van a ver en el video y porque este, va a estar ahí. Nos trajeron la fruta, papitas. Eso solamente nos lo Y las papas? En, este, en el crucero, que nos recibían con fruta. Hay café y té, agua, pues complementario, como le dicen aquí. El menú para el restaurante está en el piso 7. Nuestro closet, una cajita fuerte. Bien. Para los estándares de la India, esta es super para la No. <risa> eh, esta es la cama. La cama que es incluso más lista, grande que la de él. Esa es a un, una callecita, una callezuela. Y, ahí, y está la calle. ahí está la calle. Ah, mira, sí se ve la calle. Se alcanza a ver la calle lo bueno que los vidrios están gruesos porque hay mucho ruido uh -huh. después la tele tenemos nuestra tele los programas. y el baño chiquito pero bien está bastante limpio hasta ahorita todo lo que se vive. ¿eh? Uh -huh. muy bien el hotelito eh sí. bueno pues esta fue la cápsula de nuestra habitación en Nueva Delhi y seguimos reportando Dios Buenas noches Son las 7 de la noche aquí en la vieja Delhi y ya fuimos a dar una vuelta alrededor de, del barrio eh, mañana ya estaremos tomando video pero hay muchísimas muchos hoteles, restaurantes y todo de, en las calles de alrededor eh, y bueno también aquí hay muchísimo tráfico también eh, creemos que esto no se va a acabar que va a seguir así toda la noche y bueno estamos en la terracita del hotel que está bien padre Aquí hay restaurante, hoy lo comimos aquí, pero mañana vamos a desayunar aquí. Y se ve bastante bien, y aunque hay mucho ruido, pero el lugar está bonito. Se lo decoraron, me echaron ganas. Me echaron ganas en la decoración. Y tenemos con vista al caos. Saludos desde Delhi Ah, como decía Maris Bueno, vamos a terminar la cápsula Dando el tour en el restaurante pues Ese es el restaurante Mañana vamos a venir a desayunar aquí De los elevadores. Nos gustó este detalle del elevador que es de cristal y se ven las entrañas del edificio. Nunca me había tocado un elevador así. Entraña piso, entraña piso. Y llegamos a nuestro piso. Y exactamente ese es nuestro cuarto. Adiós. Todos los días nos dejan hacer periódico en la puerta de la habitación. Este es otro detalle del hotel City Star. Todo está excelente en el hotel City Star. Vengan, 100% recomendable. Buenos días. Ya venimos al desayuno del hotel. Lo que estamos esperando que es el hotel City. Y aquí en Nueva Delhi.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 esto es como una tortita de um, huevo. Mm -hmm. mao agarró pasta. No es originaria de aquí, pero bueno. Este está buenísimo. Es como un rollito de tortilla de harina con, con ensalada con y sulumi, o mayonesa. Está muy bueno. Eh, este no sé qué es. number. 302. No, no. no, no, no. esto no sé qué es, pero me no probé. Ahí lo vamos a probar. lo voy a probar Nau. Y esto ahí yo agarré como una tortita de papa. Está bastante bueno. Ah, una curiosidad. Esta leche es mm. de mango está deliciosa. Está muy muy bueno. Mm. Esto es como huevo. No huevo con verduras y como capeadito Está bien rico. Mm. Ay, le mm. Mm. <risa> mm, eso también está rico. Todo está rico, ¿eh? ¿Cómo es lo que La tortillota. Mm. de tortilla. ¿Qué es? ¿De qué? Verduras. Está mm. bien rico esto. Es como un sope. Es como un, un sope aplastado con, con verdura dentro. Y estamos manejando la vista. Estamos en la terraza del hotel. Vamos a hacer una toma suicida. Ahí está, miren. El hotel City. Estamos haciendo un time lapse. la vista que tenemos. Vamos a hacer un video piratita de lo para que vean el, el Buffet que hay. Eso lo probamos. Ay, cuánto rico. Estos son riquísimos. Un cafecito. ¿Qué es la nueces? Fruta. Ahí están las ondas de chocolate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 se lo recomendamos, le recomendamos este hotelito cuando vengan a Nueva Delhi Está muy bien ubicado y eh, por lo que pagas Está bien el desayuno, las habitaciones todo Y tiene esta terrazita, Acabamos de llegar a nuestro cuarto y lo habitual de que está arreglado Adicional nos volvieron a rellenar los complementarios Hay hoteles que hemos visto que ya no nos rellenan Solo es la primera noche Y nos dejaron unas galletitas un buen detalle, así como el periódico. Todo lo demás, pues como cualquier hotel arregladito y todo limpio. Entonces, vamos bien si te estás. Ya nos vamos ahora al aeropuerto porque vamos a tomar un vuelo a Udaipur. Ahí viene la maris. A la maris? Udaipur. Ay. Ahí está el elevador transparente otra vez, el que enseña las entrañas del edificio, piso. Entrañas, piso, entrañas, piso, entrañas, planta baja. ¿Hay un sótano, no? Sí, es chica abajo. Morning, morning, morning, morning, morning, a nuestro vigilante que es muy muy amable nos abre la puerta todo súper amablemente Esa este es el recepción, también súper amables aquí hay cada, cada persona lleva una maleta, tenemos dos botones para todo lo que necesitamos uno, botón dos así aquellos que nos preguntan los precios. Aquí miren. Por dos noches con desayuno incluido. Con todo super servicio. Estamos muy contentos. 237 pesos con internet, con el aire acondicionado. Con, tus con todo. Ah, sí, con tus, este, la frutita que nos dieron, nuestras galletitas. Todo por mil 1.237 pesos. En total. Nuestro periódico, todo. Verdad, ahí lo reservamos en booking.com en el hotel, si te estar. Bastante bueno, te lo recomendamos, mucho. ¿Qué su el CCTV? Cuatro. ¿Tienes un lugar? Torio. Ah, mira. Esta cafetera. Y ahora sí, esta es la vista. ¿Qué tenemos? Cápsulas de noche. Así nos vamos a despertar. cápsulas?